In Honduras, progressive candidate Salvador Nasralla has declared victory as he continues to hold an unexpected lead in Sunday's election results. His challenger, President Juan Orlando Hernandez, had been widely expected to win despite increasing concerns about the conservative president's authoritarianism and consolidation of power. But by Monday evening, Nasralla was heading Hernandez by 5% of the vote, with nearly 6% counted. This is Nasralla. Como ustedes saben, esto ya se ganó. No se dejen, por favor, no se dejen influir por lo que dicen algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que nosotros hemos roto el esquema tradicional por el cual... Había gente que elegía al presidente, hoy por primera vez lo eligió el pueblo. 60% of the vote has been counted in Honduras.